Wow, a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Tora. bienvenidos nuevamente a un otro capítulo de Pokémon Ultrasol Nuzlocke. Primero que nada, pedirles disculpas por todo el tiempo que he estado sin subir vídeos. En segundo lugar, pedirles disculpas también por si ven que hablo un poquito más despacio de lo normal. Llevo mucho tiempo enfermito que apenas he podido hablar con Osigno y todo. Vamos, fatal, fatal, fatal. Vamos a intentar recuperar lo perdido. Para empezar estamos aquí en el centro Pokémon. Recuerden que tuvimos la pérdida de Pro Punk. El pobre murió en combate. Y vamos a reemplazarlo. En este caso lo vamos a reemplazar pues por... Uf, pues estaba pensando pues por Kudung. O por Fionitrix. O por Anin. No sabía por qué, por quién decantarme En un principio por normal, pues no Porque la verdad que los Pokémon normales no me gustan Además que vamos a ir a por Caudan Así que un Pokémon normal como que no ayuda mucho Y sin embargo, pues parece que al menos Annie puede ayudar bastante Así que lo vamos a mover para el equipo Contra Caudan eh, al tener Pokémon de tipo lucha eh, Quien más nos va a ayudar va a ser eh, Siul eh, Silent Nico Y para contar Así que Hay que subirles un poco de nivel Para ello vamos a seguir con la ruta Así que bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Y vamos a irnos hasta Donde habíamos dejado la partida Bueno, nos vemos En la ruta, hasta ahora Bueno, ya estamos en la ruta donde habíamos dejado todo. Vamos a hablar y a buscar objetos por todos lados. Y a hablar con toda la peña. Que nos dé todo lo que nos tenga que dar. Dice: Ajá, he aquí un joven aspirante en pleno recorrido insular. Lo sé porque yo también lo fui en mis años mozos. Ven, quiero enseñarte algo. Uy, qué mío. Ah, uy, qué bonito un arco iris el arco iris se considera un buen augurio la gente alza la vista y se pide y le pide buena fortuna en su viaje Ok. yo me quedé embobado mirando admito que no se trata de un arco iris corriente como el que aparece tras caer la lluvia pero no dudo que será igual de eficaz yo le pido que, val que vele por ti para que viaje ¿Eh? Para que tu viaje te pare toda suerte eh, de grata experiencia. Perfecto, muchas gracias, señor. Por aquí, usted nos va a dar algo. La gracia. Ah, no, mira, me va a dar una campana alivio. Perfecto. Nada, si todo lo que tú quieras decirme. No pasa nada, mira, ahí hay una MT. Pero hasta que no tenga a Tauros, no puedo. Vamos a meternos en la hierba para subir un poquito de nivel. Que coste si se me muere algún Pokémon, se me muere. Lo digo porque ese Spiru puede matar a. A, a, a Siul. Eh, a ver. Absorber. Viento esférico. Viento plata. Estoicismo. Me en la juego, venga Golpe crítico venga, venga que eso baja el ataque nada más, venga, venga, venga Vamos a subir de nivel, venga, sí ¿Y? Bueno Nos vamos a absorber <ríe> Recuperamos un PS, ¡wow! Ah, que tengo puesto a repartir experiencia. Bueno, no pasa nada. No sé si quitárselo. Que hay otros que están al 18. Vale, la campana alivio. Repartir experiencia. Vamos a apagarlo. No era un Pokémon de ruta, por eso luché sin problema. Vamos a luchar contra este señor. Venga, a ver qué quiere. Dice, he equipado a mi Growlit con un objeto para que tenga algo de ventaja en el combate. Vale, ya me está avisando que tiene un Growlithe. Muy bien. Y tienes solo uno, así que gracias por avisarme que tienes a Growlithe. No sé si le puso carbón y mi tipo bicho va a ser la perdición. Pero bueno, yo no me voy a arriesgar. Vamos a cambiar a Pokémon. Y metemos a... a Ani, venga. Vamos a dar un poquito... Vamos a tocar las narices un rato. Intimidamos. Primero que nada, le bajamos el ataque al Growling. Muy bien. Asqua. Uy, ¿me cago en la leche? ¿Qué probabilidades había de eso? ¿Tendré alguna valla para antiquemar? A ver, naranja. PS, movimiento. Qué bien. Pues esto es un problema, señores. Voy a intentar envenenarlo con picotazo venenoso y lo cambio No voy a perder a Annie también Tómalo ahí, envenenado Jorobate, Growly Ascuas Vale, Annie vamos a retirarla del combate Ya he hecho lo que tenía que hacer Y metemos a... Anto, venga y vamos a meterle un mordisco ahí espérate, poder Z una carrera arrolladora venga, vamos a usarla así uso el, primer, el poder Z que no lo uso nunca vamos, Anto tú puedes, muchachos Nada, ah, pero ese Growl está muerto ya Batalla encarnizada, ¿eh? Vamos a cuidar un poquito los Pokémon Claro que sí que se lo merecen Y le quitamos la quemadura a <risas> Annie Vaya, no basta con equipar los Pokémon con objetos También tienes que saber cómo y cuándo y cómo usarlos ¡Oh! Ese entrenador acaba de descubrir la pólvora ¡Wow! En fin Vamos a curar a los Pokés y enseguida estamos otra vez Pues ya están curados, vamos a seguir por aquí Mira, aquí un objeto Una Super Potion Y seguimos por aquí para abajo ¿Este quiere luchar? No Nos pide un favor Un Sablage Vale, cuando tengamos un Sablech, quiere que vengamos y que se lo traigamos o algo así. Eh, vamos a coger aquí la paya. Todas las que haya. Coge todas las vallas que haya. ¡Qué chiste más malo! Venga, y el objeto que está aquí. Cuidado no se vayan a caer por el risco. Porque esto aquí está súper peligroso. Y nada. Uy, pues poquito más. Eh, ahora toca Caudan y mis Pokémon tienen el nivel que tienen. Tengo un poquito de miedo. Así que no sé si tirar ya y, y hacer ya... Bueno, vamos a ir, vamos a coger ese objeto que nunca lo cogí. De paso peleamos que los Pokémon tienen un nivel muy bajito. Uh, un Caterpie! ¿No es Pokémon de ruta o sí? No sé. <ríe> No, sigue sí, es siendo la ruta 1. ¿Te captura un Pokémon en la ruta 1? <coughs> no, en la ruta 1 no capturé Pokémon, ¿verdad? Me dieron a Poplio. Me dieron Pokéball. Pero en la ruta 1 no recuerdo haber capturado Pokémon. O oh, sí... Ay, no sé. Bueno, da igual. Lo voy a perder, no pasa nada. Tengo un Caterpie, tampoco me voy a morir. Vamos a usar un viento férico. Me está capturando ahora un Caterpie estoy. <ríe> y al nivel 2. Claro que sí. Vamos ah, por aquí. <ríe> Antiparalizador. Me cago en todo. Que esto no va a dar experiencia casi. Oh, otro Caterpie. Ya podría haber sido shiny. Bueno, parece que subió algo de la barra de nivel, así que vamos a cargárnoslo a ver. Me noto una piedra. Que va? Esto no da nada. <risa> esto no da nada. Bueno, como vamos a ir a por Caudan, vamos a volver a activar el repartir experiencia. Y vamos a ir grabando por lo que pudiera pasar. Y bueno, que sea lo que Arceus quiera. Tengo unas ganas que no veas de veros luchar a ti y a tus Pokémon cuerpo a cuerpo cuerpo y alma, especialmente ahora que ya has superado tu primera prueba, pintora. Sí, yo no soy entrenadora, pero aún así puedo ver que lo has hecho, que, a ver, que lo que has hecho es algo increíble. Mog, tú cállate, dentro, metido. Kaudan, el cajuna de Mele Mele es realmente fuerte. Es un entrenador muy hábil que sabe sacar el máximo a, sabe sacar el máximo a los Pokémon de tipo lucha. Creo que lo mejor sería que tu equipo practicara con movimiento de tipo volador o psíquico. <risas> volador o psíquico. Ay, Cucuy, qué poco sabes de Pokémon tú. Y los hadas. Muy bien, enhorabuena. Ha conseguido superar la prueba de la cueva Sotobosque. Supongo que ahora querrás enfrentarte al Cajuna, que soy yo. ¿Estás listo, pintora Y tu Pokémon... Fly lo está también Por supuesto A por todas Qué ganas tenía de ver esto Sé que me han dicho que tengo que cambiarle de ropa Pero es que no encuentro ropa que me guste Para cambiársela Mmm, os esperaba Permitid que vuelva a presentarme Como es debido Ante los intrépidos nuevos aventureros Del recorrido insular Soy Caudán, el cajuna de la isla de Mele Mele Resta una única cosa tras haber completado todas las pruebas de la isla, el combate contra el Cajuna, también conocido como la Gran Prueba. Te muestra que realmente eres merecedor de haber recibido la piedra brillante de mano del Tapu Koko. Empléate a fondo junto a tu Cutiefly y el resto de tu equipo de Pokémon. Yo no pienso en, en andarme con chiquitas. Que comience la Gran Prueba, ha llegado la hora de sacar a relucir los músculos de mis Pokémon. ¡Ajá! ¡Muy bien, Caudan! Ahí está el gran Caudan. El Cajuna de la isla. Me desafía con tres Pokémon y saca Machop. Yo creo que con Fly se puede. Pero como me saca un par de niveles, me da un poco un pelín de miedo. Vamos al Viento Férico. Uh, qué miedo What? <ríe> que poco le quita, por favor Desquite, cuidadito Wow mm vamos a traer el viento férico y vamos a ir quitando al beautyfly Fly. Makuita. si sí, vamos a cambiar y vamos a meter a a silent nico Porque, como tipo lucha, no le puedo hacer nada de tipo normal tampoco. Y vamos a usarle Tornado. Capullín. Mm. Venga, no pasa nada. Usamos Tornado otra vez. Uy, lo retiró. Retiró Makuita. Crap Brawler, tipo luchar también. Podría ser lucha bicho y así me lo cargo de, de un solo golpe, pero bueno. Pero vamos, que Silent Nico era mi. mi baza. Era mi. mi gran atacante aquí. Sube el 19. Annie el 16. Seguir luchando. Claro que sí. ¿Te vas a comer un tornadito? Y ahora para molestarlo un poco le voy a meter una restricción. <risa> ah, con con esas tenemos. Muy bien, ¿eh? no pasa nada. Restricción, venga. Tornado. Uy. Me está quitando tanto la precisión que me temo. Vaya, eh, tornado. Aguantó. Menos mal que el Tornado tiene bastantes PS, ¿eh? Pues veanme aquí hora. Lo que no recuerdo, si sí, impresionar. Precisión 100%, por 100 Tornado, también. Uh, y falla, imagínate. <risa> ya está, ya no puedes disminuir más. ¿Qué vas a hacer, Makuita? Te vas a todos los ataques de arena ahí, que te vas a, te vas a volver loco. <risa> este, es el ataque. este es el combate interminable. Estamos, uff, uh, costó. Si vamos a cuidar de nuestros Pokémon, que se lo merece. Y así es como Kahuna pierde este combate. Oh, muy buen trabajo. Oh, oh. oh. El resultado que cabía esperar de la magnífica unión entre un, entre, entre un gran entrenador y un gran equipo Pokémon. ¡Coco! ¡Coco no guayaba! oh, oh! oh! Y Tapu Coco está de acuerdo. Mm, parece que Tapu Coco está deseando que te hagas más fuerte para, poder, para ponerte a prueba en el mismo. Toma este cristal Z, con él podrás prestarle tu fuerza a tus Pokémon. Ah, no tengo ningún ataque tipo lucha, pero. Está muy bien, gracias. Gran prueba superada. Yu ha conseguido el ISO hasta el Z. Se lo meto en el rollillo. El inventor, presta atención. Para usar el poder Z de tipo lucha, has de mover los brazos de este modo y fíjate bien en el movimiento de cadera, que es muy importante. Una cosa, has movido las caderas ahí. <ríe> muy bien, Eli Pintora. Solo me queda felicitarte por haber completado todas las pruebas del recorrido de MLML ML de forma sobresaliente. Con este sello, todos los Pokémon de hasta el nivel 35 todavía serán sin registrar, incluso los que hayas recibido mediante intercambio. Que no podamos ver algo no significa que no exista, así que como la luna se esconde durante el día y el sol duerme por la noche, hay muchas cosas que pasan des desapercibida desapercibidas a pesar de estar ahí. Piensa en todo eso durante tu recorrido insular. Hay una gran cantidad de cosas que los humanos y los Pokémon no percibimos, pero que están presentes en nuestra vida diaria. Estoy convencido de que algún día volverás a encontrarte con Tapu Koko. Taú. Taú. Anda, pero si sí es Tauro. Se me ocurre algo. ¿Qué te, pa ¿qué te parecería poder cabalgar a los motos de Tauro? A mí me gustaría que él también pudiera disfrutar del recorrido insular. Taú. Venga, de pintora. Vamos a darte tu equipo para que puedas montar. Él busca montura. Muy bien. ¡Venga! ¡Te sube! Pero ahora... ¡Jesús! Ven, me subí yo... <ríe> ¡Qué mono yo! El mundo es bastante diferente cuando lo ves a lomo de, de un Tauro, ¿no? ¿No te parece? Verás, Eli Pintora Aquí en el Ola hay Pokémon que nos dejan montar sobre ellos y así podemos aprovechar su fuerza bueno, voy a explicarte cómo funciona el objeto que te acabo de entregar. El buscamontura es un dispositivo que permite llamar a un Pokémon para que te ayude en tu aventura. Según el manual, puja el botón el I y para activar el, bu el Buscamonturas el botón B para que Tauros cargue. Y el atuendo de jinete es la ropa que necesitas ponerte para poder montar un Pokémon. Llévalo a trotar por ahí en tus viajes por Alola y seguro que os haréis grandes amigos. Si usas el, el Buscamontura y el Pokémon al que hayas llamado vendrá antes... Esté donde estés para ayudarte. No es decir, no necesitamos que esté en el equipo. Eh. Liam. Enhorabuena, pintora Desde que nos vimos en aquella ocasión, en la escuela de entrenadores no ha cesado de mejorar. Da gusto verte. Es impresionante que hayas podido ganar sin usar el poder Z. Ah, es verdad. Ah, se me olvidaba comentarte algo. No sé si has oído hablar del fotoclub de Alola, pero allí puedes sacarte unas fotografías de, de recuerdo. Lo puedes encontrar en Ciudad walling donde te puedes plantar en un visto y no visto sin montaje a Lomos de Tauro. En cualquier caso, buena suerte en tu recurrido insular, insular y que tengas un futuro lleno de éxitos. ¡Adiós, Liam! ¡Nos vemos, mi niño! Oye, ¿qué tal si te das una vuelta por MLBL a Lomos de Tauro? Es pintora, Esas rocas enormes que están ciudad de en, en la mitad de la Rota 1 ya no será un estorbo. Venga, voy a darte un regalito yo también. Venga, a darme regalos todos. Falso portazo, así me gusta. El episodio está siendo un poco más largo, pero es normal. Pero bueno, no pasa nada. Por lo general los episodios va a ser un pelín más larguito. Aproximadamente unos 20-25 minutos. y Porque solamente voy a hacer uno a la semana, ¿vale? Falso portazo no, debe... no debilita al enemigo, sino que deja lo deja en un PS. Por lo que es el movimiento ideal para capturar Pokémon. Dale caña y ve completando la Rotondex. Anda, ve a contarle a tu madre que ha salido airoso del enfrentamiento contra Cauda, que seguro que se alegra un montón. Pásate por el, por el puerto de Ciudad Wally cuando hayas terminado. Si te pasas por Ciudad Hawali, asegúrate de ir tanto al Centro Comercial como al Fotoclub de Alola. ¿Qué es eso último? ¿Cos? Es lo que nos dijo Lian antes, en el fotoclub de Alola pueden hacerte una foto para conmemorar que has superado la gran prueba, ¿no? ¡Qué buena idea! ¿Y tú, Tilo, también irás a hacerte una foto conmemorativa cuando hayas superado la gran prueba? Jeje, claro que sí, pero antes de nada tendré que forzarme contra mi Yayo, quiero decir, el Cajuna. Os estoy estáis haciendo nada más de fuerte. Tengo curiosidad por saber hasta dónde llegaré. En fin, yo tengo que a preparar el yate. ¿Vienes conmigo y me echas un cable, Lilia? Eh, cada uno para su lado. Venga. Bueno, pues yo lo voy a ir dejando por aquí. Eh, voy a, Voy de manera offline, es decir, para que no ir quitando tanto tiempo de la aventura. Voy a ir recorriéndome otra vez mele mele con Tauro. Para recoger todos los objetos que se pueden recoger con el. Eh, rompiendo las rocas. Y lo que voy a hacer es que en los siguientes episodios. En el siguiente episodio, mejor dicho, voy a hacer eh, un, una intro con, los, con, la, con, lo, con las grabaciones ya de, los, de las cosas que. los sitios donde hay que ir a romper las rocas. y los objetos que se encuentran.